Causa curiosidad ver cómo se manipulan las cosas, cómo se manipulan los medios, cómo se manipula la información. Cuando de pronto dicen que en Venezuela hay libertad de expresión, pero no puedes decir... Lo que quieres. Entonces es una contradicción. Pasa como el cuento ese que decía que alguien entró a una panadería y dijo, ¿qué vale el pan grande? Y le dijeron, el pan grande vale mil pesos. Dijo, ¿y ese pequeño cuánto vale? Dijo, ese pequeño vale cinco mil. Entonces preguntó, ¿pero por qué el, gran, el grande vale menos y el pequeño vale más? Y le dijeron, lo que pasa es que aquí todo es al revés. Entonces él respondió de una forma jocosa, o sea, como quien dice, el chismoso soy yo. Y así estamos nosotros. porque qué? No se puede decir que se hay, que hay una libertad de expresión cuando estamos acondicionados a decir lo que ellos quieren. Es lo que suele pasar con la, la tiranía. La dictadura, aquí ya sale este diputado chavista... Diciendo de que nosotros aquí sencillamente bloqueamos al que tenemos que bloquear y listo. O sea, ya son descarados porque sabemos que eso no es permitido. Porque para eso está el periodismo. Independientemente, a algo que ellos sí tienen razón es que ningún periodista puede ir ni a favor ni en contra de ideales o de conceptos políticos. Ahora que nosotros aquí somos antichavistas y sí somos antichavistas porque nosotros en este momento estamos brindándole la información a aquellos venezolanos y a aquella gente que no tiene acceso a la comunicación porque están precisamente vetados por la tiranía. Entonces aquí su resurge algo que pues a uno le causa curiosidad qué más se tiene que hacer o hasta dónde más se pueden descarar porque no solamente lo están haciendo sino lo están admitiendo y la comunidad internacional no hace nada, el periodismo no hace nada, las, los entes de comunicación internacional los que realmente mandan la parada no hacen nada o sea aquí hay algo de pensar y replantear cuál es el paso a seguir y de qué forma vamos a, a seguir informando no lo que ellos quieren, sino lo que, lo que realmente estamos, está pasando Y es lo que hacemos acá Que nosotros lo podemos hacer porque estamos retirados de ellos Pero recordemos que nuestros colegas están ahí Amarrados, están eh, asustados Están amedrantados y hasta desaparecidos Entonces, eh, volvemos y somos hartos con el caso de Tarazona Que Tarazona con la ONG Fundarredes es lo que ha dicho es que la guerrilla vive y es auspiciada por Maduro por la dictadura de Nicolás. Y según él va allá al, al ente gubernamental para pedir que se le respeten sus derechos. Y a pedir protección porque lo están hostigando. Y entonces el mismo, el mismo día que se presenta ese día le echan mano. Y ya va a cumplir año de, un año detenido donde ni Vladimir, ni Diosdado, ni Maduro. Que tanto se llenan la boca diciendo que esos son puras mentiras. No han podido demostrar lo contrario y no han, mostrar, no han mostrado las tales pruebas. Por eso es curioso que, después de que por primera vez un diputado chavista, de manera descarada, admitiera el bloqueo de portales informativos en Venezuela, según ellos, óigase bien, porque no puedes decir lo que te parezca, según ellos. Causa curiosidad es por qué no anuncian casos como la muerte de Santriz. Recuerda que eso pasó sin Tonizón. ¿Y dónde mataron a Santriz? En Venezuela. Del Paisa, ¿en dónde? En Venezuela De Gentil Duarte, ¿en dónde? En Venezuela Y ahora de Iván Márquez, también en territorio venezolano Pero eso no, no sale, no lo anuncian, ¿por qué? Entonces, aquí ya la contradicción que hay contra este señor, eh, este diputado Es que él dice, es que aquí no pueden decir lo que les parezca No es que aquí no estamos diciendo lo que nos parece, aquí estamos diciendo lo que está pasando el presidente de la comisión de finanzas de la asamblea nacional jesús faría acusó a los medios de ser voceros de la política de sanciones ellos se escudan en otra cosa que supuestamente los van a atacar los van a invadir los van a derrocar les van a hacer golpe de estado supuestamente porque los medios de comunicación están apoyando esos conceptos cuando bien se sabe que el trabajo de nosotros es solamente informar y pare de contar de manera poco usual el diputado chavista admitió el bloqueo de portales informativos en Venezuela venezuela no puedes decir lo que se te parezca vuelve y recarga y aquí es donde vamos a entrar en materia pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios para que sigamos aquí dando lata y siendo sobre todo irritorios ir, no el shock, algo que irrite algo que les moleste que les puye para seguir aquí sacando los cueros al sol porque es que esta clase de arbitrariedades no se pueden permitir. Según el legislador justifica que a Venezuela se le declaró una guerra, han sido voceros de la política de sanciones contra nuestro país. Ese es el concepto que ellos quieren y del cual se disfrazan. Puso a Alemania como ejemplo. Este país está regulando las noticias que se llevan a la opinión pública a través de internet desde portales incluyendo a los otros medios de comunicación pero lo hace Venezuela y se convierte en un violador masivo de la libertad de expresión esa comparación casi no entra señor Farias porque es que cuando vemos que Alemania es un país que es próspero, abundante, que es una potencia que cada, cada vez va mejor, ustedes solamente ubíquense desde el muro de Berlín antes desde que estuviera el muro de Berlín Antes como eran las dos Alemanias Y pasado estos años ahora como es Alemania Porque es que es una potencia Es un país próspero abundante Pero ir a decir lo mismo de Venezuela Cuando los únicos prósperos son los 10 pelagatos que mandan en el país y el resto del pueblo comiendo hambre y muchos muriendo por desnutrición no cabe ni siquiera la comparación fuera de eso el señor amenaza y termina justificando el que tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti facultades para decir lo que se te parezca o lo que se te dé la gana son las palabras de esta joyita de la corona por un momento pensemos que esto es verdad Pensemos que lo que está diciendo este señor es verdad. Entonces, ¿por qué no anuncian y por qué no aceptan que las guerrillas del L.N. y las FARC viven en Venezuela? Patrocinadas por el régimen. Durante los últimos meses fueron abatidos criminales como Santriz, El Paisa, Gentil Duarte y el último Iván Márquez. Lo que es una realidad es que lejos de extinguirse, se acrecienta la censura contra los medios de comunicación. Porque ojo, lo que estamos diciendo acá es verdad pero se siguen acrecentando la censura contra los medios de comunicación y las persecuciones contra los mismos. En su más reciente informe Michelle Bachelet manifestó que las libertades siguen cada vez más restringidas en Venezuela, o sea esto, esto es una cosa totalmente arbitraria, vuelvo y digo nuestros colegas que unos escondidos, otros asustados, amedrantados, otros eh, exiliados, otros desaparecidos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hablar con la libertad que estamos hablando nosotros. Pero digo que gracias a ustedes nosotros seguimos siendo acá chismosos. Porque es la forma de nosotros poder hacer periodismo. Donde les estamos anunciando lo que pasa día a día. En esos regímenes malditos. Especialmente en el régimen de Maduro. La profunda preocupación por la falta de libertad de prensa en Venezuela. Incluido el acoso y la persecución de periodistas. Trabajadores de los medios y medios de comunicación independientes. Censura cierres de internet incautaciones de propiedades y el silenciamiento general de los críticos es lo que más inquieta a potencias como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre otros países. Son medidas evidentes en el espacio digital en Venezuela, donde el régimen de Maduro utiliza el bloqueo de contenido dirigido contra los críticos. La Alianza elogió el coraje de todos los periodistas y trabajadores de los medios en Venezuela que tanto en línea como fuera de línea informan. Sobre los ataques a las instituciones democráticas y sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos, así como sobre la corrupción en Venezuela. Hay unos pocos a los cuales les mandamos toda la buena vibra, toda la buena energía para que sigan haciendo su trabajo pero que ante todo se cuiden porque antes de ser periodistas somos seres humanos y ustedes están viviendo eso en carne propia porque este diputado chavista habla que, de que los medios no pueden decir lo que se les dé la gana cuando son precisamente ellos mismos quien tienen acorralados a todo aquel que piense diferente a ellos saca la conclusión viendo esto la única forma que se, de que se pueda hacer periodismo en venezuela es diciendo e informando lo que la dictadura apruebe básicamente el oficio del periodista Pasaría a ser de narrador de un, de un texto hecho por el mismo chavismo No sería un periodista, sería un narrador de un escrito que ellos mismos organizan Entonces el periodismo aquí pasaría a ser un segundo plano Eso es lo que ellos quieren manifestar por medio del periodismo que ellos quieren cuadrar Pero entonces nosotros seguimos en el mismo trabajo O si no miremos caso emblemático, otra vez Javier Tarazona quien se encuentra detenido sin pruebas por gritar a los cuatro vientos, algo que la dictadura de Maduro no ha podido ocultar. Porque vuelvo y digo, recién cogieron a tarazona, salió Vladimir, salió Diosdado y salió Maduro diciendo es que hay las pruebas, todo mucho para hundirlo hasta la coronilla. ¿Y por qué le han aplazado más de 10 veces la audiencia? ¿Y por qué no aparecen las pruebas y por qué ya va a completar un año de detenido? Es absurdo. O sea, vamos a seguir metiendo la... La famosa frase, hostigación al odio y traición a la patria. Como no han, podido, no han podido ocultar eso, ni tampoco han podido ocultar que los grupos al margen de la ley son auspiciados por el mismo Maduro, en complicidad de Vladimir, Padrino, el fiscal Tarek, Jorge Rodríguez y otras jovenitas más de la corona. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.